¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, como pues, sabes, eh, FemSafe nace un poco de la falta de referentes femeninos que, con los que nos encontramos que, día a día en los diferentes tipos de profesiones y eh, por eso queremos inspirar y empoderar a las futuras generaciones con eh, referentes actuales y, y lo más cercanos posibles. Y una de las personas que habíamos pensado sobre todo también con la excusa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, era en ti. Por eso lo primero es que recasco por participar en el proyecto. Y bueno, en esta entrevista eh, un poco eh, queremos hacer una foto en movimiento de quién es NAS, entonces la primera pregunta, la más esto es ¿Quién eres? ¿Quién es NAS? Cuéntanos un poco. Muy difícil así la pregunta. No, ¿quién soy? Vale. Eh, sí, pues eh, yo siempre solía responder a esta pregunta diciendo soy matemática. Soy matemática, tengo un doctorado en matemáticas y física, pero a partir de de momento dado, gracias a una amiga, eh, ella me dijo, pero ¿por qué decís lo que hacéis en lugar de decir quiénes sois? no? Vosotras que tenéis una formación académica y tal, soléis decir qué hacéis, no quiénes sí, sois. Totalmente. Entonces, entonces yo cambié. <risa> entonces, claro. no, lo que, lo que puedo decir es que... Soy una mujer feminista, soy una uh -huh. mujer que intenta a través de, tu, de su trabajo llevar a cabo proyectos que sean eso, por, por los derechos de las mujeres, la igualdad uh -huh. y en lo posible, en lo que yo pueda hacer en el día a día. Tengo una formación científica que obviamente tiene, uh -huh. un, juega un papel muy importante en mi vida. Claro. Eh, y hice, hice, llevé a cabo un proyecto de investigación que me gustó mucho con Emma Cunde, el Instituto Vasco uh -huh. de la Mujer, un año. Una investigación sobre la discriminación de las mujeres en las matemáticas y la física, en uh -huh. concreto en la UPV, en la Universidad uh -huh. del País Vasco. Y um, hago divulgación científica, soy com comunicadora eh, científica y amo la danza, la danza uh -huh. contemporánea. Y, y nada, y esa soy yo. Intento a través de la ciencia uh -huh. eh, Sí, hablar y hacer cosas que sean relacionadas, sean relacionadas con el feminismo, sobre todo, y con las mujeres. ¿sí? Qué guay. Ahí sí que sabemos que has estado en uno de los proyectos eh, que es Inspira Steam, eh, que también es el local, nos, nos pilla cerquita. Nosotras eh, en este proyecto queremos eh, abrazar esos proyectos porque al final, aunque tenemos objetivos muy parecidos, creemos que eh, nos inspiramos en ellos y lo que queremos es como ir un poco... Y crear también un poco en, en un, un proyecto un poco más multidisciplinar en el que podamos crear referentes, eh, no solo Steam, sino también de otros ámbitos. Pero queremos saber un poco, pues eso, eh, de estos proyectos en los que has ido participando, feministas, pues qué has sacado o cuál es el que uno que quieras destacar o, o eso, qué has aprendido o, ¿qué has, o algo que quieras destacar. Sí, como tú dices. Eh, participé un año, eh, no solo, solamente un año, fui mentora en, en uh -huh. Inspire STEM de la Universidad de Usto. ¿Sí? Entonces sí que fui mentora de un grupo de, de niñas de la eso el segundo año de la eso uh -huh. Y me gustó, pero um, siendo un proyecto ya organizado por otra entidad, por otra uh -huh. institución, no, no me sentí realmente como parte o que estaba haciendo algo que realmente... Uh -huh. Entonces creo que lo que he aprendido es que hacer tus propios proyectos probablemente eh, sea mucho más enriquecedor uh -huh. que eres tú la que lo plantea, la que lo lleva a cabo, la que busca las colaboraciones y la red, eso es súper importante, la red que tú, que tú, que tú creas ¿no? a lo largo del tiempo y en el feminismo y mujeres y ciencia en este caso es muy importante la red que tú tengas las personas con las que trabajas. Entonces eh, aparte de STEM con, um, con la Universidad de, de gusto. yo hice un programa de radiofónico eh, uh -huh. con otra compañera, Marta Seror, eh, un programa de divulgación científica en uh -huh. la que justo intentamos eh, aunar estas dos áreas, ¿no? Tan, uh -huh. como muy, que están muy, muy, muy, muy lejos no sé, la una de la otra, uh -huh. la ciencia y el feminismo, pero sí que se pueden integrar. Entonces, mm -hmm. ese proyecto eh, con Marta Serro eh, fue, fue muy bonito. Entonces, allí también es muy importante la persona con la que, oh, la que sí. lo, lo, lo llevas a cabo. Y ahora mismo, mi último proyecto de ahora, acabo de fundar una asociación con dos compañeras en Italia. Está mm -hmm. en Italia, probablemente lo que viste en Facebook o, sí. o cosas de estas, que se llama Wisterm. De mujeres o we de nosotras, no sean. Y eso es con dos compañeras, una ingeniera y una astrofísica. Uh -huh. Y con ellas, la, el objetivo es justo crear una red: una red de mujeres que trabajan en la ciencia o alrededor, tecnólogas, ingenieras, uh -huh. matemáticas, artistas también, porque nos gustaría incluir también este, esta otra categoría, sí. la del arte. Claro. Y el objetivo es crear una red y juntas producir producir material, producir conocimiento, que no sea el conocimiento de la academia, que sea un conocimiento, un saber más de las mujeres que hacen, la ciencia. Y entonces, por un lado, hacer divulgación científica con niñas, eh, chicas, eh, mujeres. Por otro lado, hacer una crítica, a, sí, una crítica a la academia en sí, vale. porque es muy metista, porque hay muchísima discriminación y, no se, y uh -huh. no se habla lo suficiente de eso. Entonces, por un lado, lo que queréis vosotras, dar visibilidad a las mujeres de la ciencia, pero uh -huh. por otro lado decir lo que no, he, no está bien en ese sistema, porque muchas cosas a nivel de institución que se podrían cambiar, pero la, a la gente que trabaja en la institución a veces no le apetece, o no lo suficiente como para dar un cambio importante. Entonces hay como dos partes, ¿no? la visibilización de las mujeres en la ciencia, pero también luchar porque cambien las cosas que, que discriminan ¿no? los aspectos de... El sistema, sí. Sí. el sistema en el que vamos funcionando, el ver que analizar qué que nos ayuda, pero también lo que podemos cambiar un poco para ser el cambio, ¿no? Un poquito. Sí, porque la visibilización no es lo único, no es lo que va a solucionar. Ayuda muchísimo, sí. pero tiene que ir junto con otros, con otras, eh, con otras luchas, con otros aspectos del problema. Y lo de cambiar la mentalidad de los profesores universitarios o la o la institución, las dinámicas dentro de los departamentos de poder, de... Es, es, es fundamental, yo creo sí. Sí, en ese aspecto eh, sí que suelen decir, por lo general, que una de las, uno de los factores eh, en el momento en el que las niñas eh, y los niños pues, se separan y quieren hacer carreras matemáticas niñas, o ya no tan niñas, es eso, la falta un poco de referentes, que es un poco por donde empezamos, pero a la par que hay otros factores, ¿no? Eh, sí que eh, una, bueno, es una, la pregunta la tenía un poco más para más tarde, pero sí que una de las cosas que teníamos, eh, una de las preguntas que teníamos era, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? O sea, ahora con que estamos un poco hablando de eso, eh, ¿habría algo en concreto que le dirías ahora retrospectivamente? Eh, creo que sí, porque yo a los 10 años quería ser bailarina vale. y no pensaba en absoluto en la ciencia y estaba interesada en otras cosas. Igual lo que le diría es, um, ya no, ay, es difícil, eh pero igual lo, lo de sabes lo del aspecto exterior que yo quería ser muy guapa quería ser no estar delgada ser guapa que los demás te dijeran no ah qué bonita que eres igual que eso es menos importante la verdad que uh -huh. hay cosas más importantes o sea que no que no afecte tanto esa parte no de estética. de la ropa del pelo de la estética así uh -huh. eso eso es lo que se me ocurre y, y claro y obviamente Tú vales, y le diría eso, tú vales, tú vales, es aunque importante. a veces te parezca que no, pero vales muchísimo. Sí, sí, sí. que a veces eh, como que ese reminder eh, nos cuesta tenerlo, pero es verdad, y, y eso yo doy fe que tú vales, y nos, yo personalmente me he sentido muy inspirada eh, porque te tengo también cerca, entonces... Sí. <risa> Eso yo creo que es importante recordárnoslo y a raíz un poco de esto, dos preguntas que, que creo que van ligadas, eh, te las voy a decir a la vez y tú decides por cuál empezar, pero eh, ¿cuál es tu mejor fortaleza y cuál es tu principal defecto? En eso de que a, a la niña de 10 años le dirías que la estética no es tan importante, en la Nasca ha has ido construyendo estos años, eh, no sé cuál es tu fortaleza o una que quieras comentarnos no, no la mejor pero la que te apetezca comentarnos sí. y un defecto sí. yo creo saber uh, saber escuchar uh -huh. las personas que tengo no por delante saber escuchar y um, a veces también adaptarme ¿no? O sea saber cómo integrarme en una situación o llegar a un, a una conexión con la otra persona o entender o sea está la relación. ¿Sabes? O sea, entonces, la búsqueda, la búsqueda de una relación, de un contacto con, uh -huh. con quien tenga delante. Entonces, esto creo no todo el mundo lo tiene. Es algo que se aprende, ¿eh? o sea, que no es ¿Sí? genética, no es biología. Es algo que se puede practicar y se aprende, uh -huh. pero creo que, que esto lo hago, lo hago mucho. Lo de entender, vale, esta persona me está diciendo esto, pues qué entenderla? Entonces, eso de, uh -huh. de la relación. ¿Y negativo? <risa> Hay muchas. <risa> Hay muchas cosas negativas. Bueno, igual la las matemáticas aquí pff, a veces soy demasiado como cuadrigulada, no sé, ve a veces demasiado estructura. Busco como la simetría de esto, ¿no? Mis bragas en el armario tienen que estar así. Bueno, eh, en esta eh, estas dos preguntas iban un poco ligadas al hecho de que muchas veces eh, como que primero decimos los defectos y luego eh, la fortaleza, que en este caso... Positivamente puedo decir que tú no has cambiado el orden, pero sí que nos suele pasar también que pensamos más defectos que, que, que virtudes. Y en eso eh, creo que nos pasa un poco a todas, es algo que nos gusta reflexionar al respecto, por eso también ponemos la pregunta. Pero a la par eh, en esta pregunta en concreto solemos, o sea, tenemos apuntado, ¿y cómo lo cambiarías? En este caso, en vez de cambiarlo, pregunto, ¿y ser tan estructurada es algo malo en sí o es algo que al ser mujer nos han dicho, no, es que... No tenemos que ser tan cuadriculadas. Pregunto. Aquí. Sí, no, entiendo la pregunta, tiene mucho sentido. En mi caso, no, al final no tiene por qué, o sea, no es algo que me daña, digamos, como persona, pero igual, no, igual también lo he necesitado en algunos momentos, igual sí. eso de, de, cierta, ¿no? de buscar una estructura, darle un sentido lógico a las sí. cosas, igual eso sí que... Que, me ha, que lo he necesitado en algún momento de mi vida. Pero también saber disfrutar de lo contrario, o sea, lo de, de dejarse totalmente, ¿no? olvidarse de la estructura y de la lógica y seguir lo que tú sientas, eso también me parece muy importante. Entonces, tiene que haber equilibrio. ¿eh? Sí, bueno, supongo que el equilibrio lo buscamos en la vida en general, pero sí, oye, si algún día lo encuentras, nos, nos comentas, a ver si... Y en, ese, en estos dos aspectos que comentabas, eh, eh, la capacidad adaptativa un poco, eh, yo creo que también se ve eh, con tu experiencia un poco internacional porque, bueno, has estado en Bélgica, has estado en, bueno, primero empezando, tú eres italiana, eh, has estado en Bélgica, luego has estado también en Bilbao, te mueves mucho, eh, ¿qué es algo que te llevas de, o, o por qué lo haces, no sé, algo que digas, joder, pues esto me aporta? Bueno, el por qué lo hago, empecé porque quería huir de mi, de mi ciudad. Entonces, eh, a los 26 años uf, me voy y eh, eh, eso fue la excusa, ¿no? la razón por la sí. que empecé. Luego, claro, eh, entendí que bueno, ha sido una parte, algo muy importante en mi vida. Estuve siete años fuera, sí. fuera de Italia, fuera de mi país. Sí. Ahora mismo estoy en Roma, no sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero uh -huh. estuve siete años en total entre Bélgica y España. Sí. Y, pues a mí... Bueno, muchas cosas, ¿eh? Me llevo muchas cosas de, de estos años. La, puede parecer algo muy banal, pero los idiomas, por ejemplo, y poder uh -huh. ver otra cultura desde muy cerca. Uh -huh. O sea, ver la España, el País Vasco en este caso, ¿no? Ver el País Vasco desde muy cerca, no solo leer sobre él. Y, y la... no sé, ha, ha sido muy enriquecedor sobre todo eso, lo que te decía antes de las relaciones. De uh -huh. Las relaciones que yo tengo con ciertas personas son muy especiales para mí. Yo sé que, que durarán muchísimo. Entonces, uh -huh. eh, no sé por qué viajar. Puedes viajar e ir a visitar sitios, pero sentirte realmente integrada en una sociedad, eso uh -huh. no es tan fácil llegar a poder decir eso. Yo me siento aquí, estoy a gusto, como si estuviera en mi casa. Sí. Entonces, no es solo viajar por viajar, sino viajar y buscar eso buscar una casa ahí a donde tú vayas y yo en Bilbao en concreto la he encontrado Qué guay sí. es algo que me emociona muchísimo que todavía lloro ¿eh? que... Joder, qué guay pero, pero sí, lo de buscar casas a donde tú vayas ¿no? la casa te la llevas dentro se supone pero construirla luego en otro lugar eh... uh -huh. sí, es muy bonito sí. pues esperamos que pronto vuelvas y así y eso, tenerte cerca y, y seguir inspirándonos pero no, no sé qué guay que, que digas eso y que Bilbao te haya aportado tanto. Sí, y siempre, yo soy un poco vasca. Yo digo aquí a mis amigas que yo soy un poco vasca ahora ya. Totalmente. O sea, eso al final yo creo que lo define un poco una misma, ¿no? El, el que somos, como comentábamos antes, si tú te sientes vasca, eh, eres vasca, ¿no? <risa> ¿no? Autodefinación. Eso es, ¿no? Y como buenas mujeres también encontramos un poco ese esa, el, el autodefinirnos, ¿no? El valor... Bueno, un poco ahí a lo mejor me estoy yendo ya por las ramas, pero yo Ajá, creo que el valor también. Sí, sí. Lo que tú y, dices. El autodefinirnos. Yo decido que soy esta persona. Eso es. lo soy. Vale, y en este aspecto, ¿qué referentes mujeres tienes que te hayan ayudado un poco a, a no sé, a... Bueno, eso, que te hayan ayudado a lo largo de la vida eh, o a encontrarte o no sé, ¿qué referentes mujeres tienes a tu alrededor bueno, puede ser a tu alrededor o como sí. las que tengas. Mira, yo soy, esto me ha, me ha pasado muchas veces hablar de esto, y yo dentro de la ciencia, o sea, al ser yo, haber estudiado no matemáticas, uh -huh. ¿eh? yo no tengo referentes dentro de la ciencia que me hayan inspirado durante mi carrera, durante mi trayectoria. Eso no lo tengo. Si yo pienso referentes, para mí, y te lo juro, te lo prometo, son mis abuelas. Ojo, ideal. Pero mis, mis, mis, abuelas, mis abuelas, pero ellas no estudiaron, ¿eh? o sea, a los 10 años ya dejaron de ir al colegio, uh -huh. o sea, no son personas con una formación, con cultura, no, pero son mujeres que han, eh, que han construido familias, que han crecido, no eh, hijos, nietos y nietas e hijas, mujeres muy fuertes, mujeres, uh -huh. lo que, que han vivido la pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, en la periferia de Roma muy pobre, sin trabajo, sin comida, sin comer, y lo han hecho todo, lo han hecho muy bien. Y, no sé, para mí son referentes, han sido referentes, aunque ellas no, no lo entiendan o no, no, no lo vean, ¿y ¿cómo puede ser? Pero para mí sí, por la fuerza. No sé, mujeres realmente, no independientes, porque económicamente dependían de... Uh -huh. de los y de la familia, etcétera, pero, eh, pero muy fuerte. Pero mujeres muy valientes, muy valientes, que lo han hecho todo, ¿eh? lo han hecho todo. Qué guay. Sí. En sí, eh, esa es otra de las razones que creemos que es importante, que siempre pensamos que eh, ser mujeres cañeras o referentes tiene que ser el ganar, un Nobel o un premio Nobel o, o que también, pero sí que creemos que a veces eh, esas referentes están en nuestro alrededor y eso, lo que tú dices, la fuerza, la valentía, eso son una manera de construir esas referencias, ¿no? A este propósito, ¿qué es el éxito? O sea, es. lo que la sociedad nos dice, ¿quién es una persona exitosa? La que tiene el premio Nobel, la que tiene dos doctorados, la que... Eso es. es que no, es que los valores no son esos los valores. Mm. O sea, sin... Claro, tienes los doctoratos, pues, muy bueno, ¿no? Pero no, el éxito no debería medirse solamente con esos parámetros, ¿no? Totalmente o sea, los valores son, para mí, deberían ser como trabajo de cuidados, o sea, que nos enseña el feminismo, ¿no? El trabajo de cuidados, de cuidar a las otras personas, cuidar las relaciones, pero, o sea, es mucho más importante que saber resolver ecuaciones diferenciales. Sí, sí. Y lo digo yo que soy matemática, ¿eh? o sea, pero es que es así, es más importante que una persona sepa escucharme y ayudarme si, si estoy en un proceso, yo que sé, depresivo o lo que sea, más que saber resolver dos ecuaciones diferenciales. Es que es sí, a lo mejor esa parte es la que necesitamos eh, darnos más cuenta, pero pero eso que, que... Valorlo, por lo menos valorarlo eso que eso es. es algo importante, sin quitar nada a lo otro, a la formación es. científica, académica, pero valorar eso también. Eso es, que ambas son, eh, tienen valor y ambas son importantes en nuestro, en, eco, en nuestro ecosistema o en nuestra sociedad. Y con lo del éxito, ahí me has pillado, eh, para ti... No te voy a preguntar qué es el éxito, pero qué es un sueño que hayas cumplido y que digas, esto es para mí algo exitoso, o sea, es algo que yo aquí me siento satisfecha. Pues de pequeña yo, bueno, yo en mi familia soy la primera que fue a la universidad, o sea, ah, nadie sí. tiene eh, no formación o sea, eh, académica universitaria. Entonces yo de pequeña lo que quería, bueno, quería ser bailarina, luego ya cuando estaba en el instituto pensaba, vale, mi sueño es ir a la universidad, o sea, así como si fuera algo sabes como... no es que no, ya. <risa> y entonces entonces eso fue muy sencillo o sea bueno casi todo el mundo ahora mismo no en nuestra sociedad puede hacerlo entonces pero claro ahora ya no lo veo como un sueño cumplido entonces eh, es difícil ¿eh? eso de los sueños mi sueño quizás sería Uf. No lo sé, no te lo sé decir, es demasiado complicado, porque hay muchas cosas. Bueno, eso quiere decir que tienes muchas metas y, y muchas, muchos objetivos. ¿no? También eso, eh, otra pregunta era eso, un sueño por cumplir, que es un poco creo que lo que estabas pensando ahora, ¿no? Algo que quieras... Sí, es que hay muchas cosas, sí, que quisiera, quisiera realizar, quisiera, quisiera hacer, pero igual lo más importante para volver otra vez a ¿no? esto del cuidado de las relaciones, lo que es realmente importante, que es el éxito, el estar bien, o sea, el estar bien quiere decir estar yo a nivel emocional, psicológico, tranquila, o sea, uh -huh. ponerme metas meta, sí, y lo estuve haciendo durante los últimos 10 años, pero también decir, a ver, Anastasia, que ya has llegado, o sea, que no, no hace falta trabajar día, 12 horas al día porque tienes que cumplir con algo que tú te has, has decidido, que nadie te está pidiendo, es que no. Hay también, o sea, aprender a disfrutar a vivir el presente, el aquí y el ahora, uh -huh. y disfrutarlo de lo que tienes, seguir haciendo, claro, pero también como no ir demasiado rápido hacia la próxima meta, hacia el, el próximo. Uh -huh. o sea, también disfrutar del momento en el que estás, no sé, mirarte alrededor, venga, habrá algo bonito también por aquí, no, no solo en el futuro, sino en el presente. Entonces, claro, eso es muy importantes las dos cosas, ¿no? Tener objetivos sí. que tú sabes que son alcanzables que, a los que puedes llegar, pero también disfrutar del momento en el que estás. Sí, sí completamente de acuerdo. Además, eh, creo que es algo que con esta pandemia eh, que estamos ahora viviendo, eh, sí que hemos aprendido un poco más, ¿no? O que al final eh, eh, podemos hacer un montón de cosas, pero que es lo que estamos un poco disfrutando o que estamos viviendo ahora, ¿no? Y, y no sé, ¿hay algo...? Que te haya salvado la cuarentena o que hayas podido decir, bueno, pues esto, si no, o sea, esto ha, me ha ayudado mucho a, a, a poder seguir adelante este, 20, bueno, este pasado 2020, ahora el 2021, eh, eso, algo que te haya ayudado o te haya aportado. Mira, yo durante el doctorado y los años de investigación eh, postdoctoral, etcétera, eh, no estuve haciendo lo que a mí siempre me... Me ha gustado la danza, o sea, hacer también una actividad que sea física, ¿no? Una, pues durante la cuarentena, el yoga, el yoga que parece una tontería, pero el poder conectarme conmigo misma a nivel corporal, porque soy una persona muy cognitiva, como creo cualquier persona que haya hecho, una, tenga una formación científica así teórica, soy muy muy cognitiva, cognitiva, entonces ni reconozco que estoy cansada, o sea, ¿sabes? Entonces, yeah. el, no, el el escuchar, o sea, el estar conectada con lo que yo siento, ¿sabes? Lo que yo siento, ¿qué necesito? ¿Necesito llorar porque me siento sola, no puedo salir? Pues llorar, Anastasia, o me siento como el estar conectada. Entonces, y, y para estar conectada a mí me ayuda muchísimo el yoga, la danza, el hacer, ¿no? Eh, tomarme mi tiempo, mi media hora de meditación, es lo que estoy intentando hacer, verdad. <risa> Entonces, para estar conectada con mi cuerpo, con lo que yo siento, no solo con lo que pienso, porque pienso muchísimo, muy muy rápido en mi cabeza, pero luego, a ver, a ver, para, para, escúchate, ¿qué estás sintiendo? No, centrarme no solo en lo que pienso, sino también en lo que siento. Uh -huh. Yo esto creo que durante el confinamiento así, lo fui buscando, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, que me ha venido muy bien, sí. Yo creo que sí que es importante escucharnos, eh, con todo lo que decías además que... Que ah, previamente también, que es como el, el disfrutar de la hora, el, también el, el escucharnos y saber no esa parte. Me gusta mucho lo que has dicho al respecto y creo que es muy importante. Y no sé si este sería un consejo o tendrías otros consejos para darle al resto de las mujeres o, o Uf, que... A todas. A todas. <risa> que somos muy diversas, ¿eh? Cada sí, una es... tiene su... Igual lo que decía al principio de Anastasia Niña, tú vales... Tú vale. vales. independientemente de lo que tú hayas hecho, de cuáles sean tus objetivos, de lo que vayas buscando en la vida, tú vales. Haz algo a priori, tú vales. No te lo olvides. Me lo apunto para mí también. <risa> y ya una última pregunta, ahora sí, luego ya si quieres eh, contarnos algo más o tal, pero eh, la que una que me queda en el tintero es, eh, bueno, antes comentabas el tema del programa de radio, eh, ¿nos quieres juntar un poquito más al respecto? Porque... Yo lo conozco, pero quiero también, no sé, creo que es importante que nos cuentes. Sí, ahora mismo no estamos grabando porque yo estoy en Roma y mi compañera uh -huh. está, por cierto, en Santander, tampoco está en Bilbao. Eh, ha sido una experiencia muy bonita Yo aconsejo a todo, a todo el mundo. La radio es maravillosa. Estar en un estudio de grabación, te lo pasas, ¡buah! Genial, o sea, es muy divertido. No tienes que tener un, como una técnica muy específica, un conocimiento, uh -huh. hay que hablar. Luego puedes decir cosas muy interesantes o cosas mmm, no interesantes. Allí igual esa es la parte más complicada, no decir cosas interesantes. Pero mm -hmm. no hay ninguna, o sea, para escribir tiene que saber escribir un artículo, para hablar en un, putro, lo de la radio es como es muy sencillo, es una herramienta muy sencilla para para construir un discurso, para y, y ha sido una experiencia muy muy bonita y y ahora quisiera quisiera hacerlo también aquí en Roma. De hecho el miércoles en dos días empiezo, me he apuntado a un cursillo uh -huh. de, sí, para realizar podcast, editar y también la producción, la producción de programas, o sea, quién oh, bueno. los produce, quién te paga, ¿Quién, cómo funciona, que eso lo conozco muy poco. Y entonces, sí, sí, porque quiero hacerlo también en italiano, que hasta ahora fue eso en castellano, en Bilbao, y, y sí. Y... La radio es maravillosa y lo que no se te ve la cara, o sea, para las mujeres esto, eso lo dicen también las de Sangre Fuxia, no sé si, conoces, si conocéis no, el programa que... Sangre Fuxia, son mujeres de Madrid, hacen un programa en una radio libre de Madrid, que son uh -huh. maravillosas. Y claro, es que la radio es muy feminista, porque uh -huh. no está esto, no está la estética, no se te ve. Y nosotras que tenemos como, no, ay, ay, ¿qué tal estoy? Estoy, estoy guapa, estoy... Con la radio eso se te olvida, o sea, ese elemento que para nosotras es una presión tan grande porque lo tenemos en todo momento, porque uh -huh. nos miran y queremos gustar, o sea, eh, lo tenemos tragado desde que ¿no? nacemos. Entonces, en la radio eso se te olvida y lo dejas, te olvida de eso, entonces eso es un, es muy, es un medio muy feminista. Totalmente. Sí, eh, es más, eh, yo voy a decir que me ha pasado antes en plan... Me, me maquillo, hago tal, hago no sé cuál, y he dicho, no, pero yo también, o sea, mano, es que yo también, ¿qué voy a decir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, lo dejamos así. Ya está. Por eso, totalmente. Y, y mi compañera irache que está, está aquí por aquí, lo puede, o sea, es, hemos estado, oye, eh, gafas sí, gafas no. O sea, es verdad, <risa> totalmente de acuerdo. O sea. Es una presión que desaparece en la radio. ¿Y tú crees que nos presionamos mucho como mujeres? Uf, sí. En general, no solo por estética. Sí, pero sin darnos cuenta. Hay como, se dicen, se llaman como mandatos, como mandatos culturales, sí. o sociales, sí. como, como patrones, no sé qué, sí, como sí. que hay que respetar. Y yo creo que sí, aunque no nos damos, igual no nos damos cuenta ¿eh? a menudo, pero sí hay una exigencia como, sí. ¿no? Continua. Ay, no sí. lo estoy haciendo bien, lo tengo que hacer mejor. No es lo suficiente, bueno, sea, lo tengo que hacer mejor, no, no valgo para eso, tengo que hacerlo mejor, no he llegado todavía, no he, es, es continuamente, yo creo, yo creo que sí, yo creo y que ahí sí. perfecto el consejo de tú vales, ¿no? O sea, justo para hacer el rap de la conversación, eh, justo. Sí. ¿no? Igual y escucharte, o sea, lo que para ti, tú crees que lo estás haciendo bien, o sea... Siéntete, o sea, olvídate un momento de lo que los demás te están pidiendo, ¿no? ¿Tú crees que has trabajado lo suficiente como para hacer? Vale, pues ya está, ¿sabes? Como puedes parar, sí, sí. Me encanta. Bueno, <risa> no, sí, de verdad, y, y yo creo que es pero muy... decir que yo consigo hacerlo, ¿eh? <risa> bueno, pero de eso pero... trata, de ahí, la práctica claro, aquí, hacia sí. la maestra, ¿no? O sea que ahí empezaremos eso, con ello. Eso. Poco sí. a poco y entre de tener todo controlado eso es eso también es... de tener que estar controlándolo todo eso es y luego también lo que decías de las relaciones entre todas conseguiremos un poco ese equilibrio o ese esa manera de, de darnos cuenta de lo que valemos tanto eso podemos decir como mujer como persona como profesional como lo que sea pero no entonces bueno pues yo por mi parte ya eh, las preguntas están no sé si quieres compartirnos algo más. Eh, irate si quiere aparecer, que por cierto, me comentan por el pinganillo que le ha encantado. Bueno, bueno, es, es que estoy encantada, me he enamorado de ti. No te imaginas, me ha encantado esta entrevista. Me voy a poner ya el vídeo, ¿sí? En serio, ¿eh? O sea, no me podía aguantar las ganas, le había dicho a Blach. Te voy a ir escribiendo por WhatsApp si veo alguna cosa, si veo que le puedes preguntar tal cosa. Y lo único que le he escrito es, Dios mío, me está encantando. En serio, ¿eh? O sea, creo que has dado como algunas claves, ¿no? Saliendo un poco de lo típico. Para mí, cuando has hablado de tus abuelas y esta última parte de la radio y la reflexión de lo que supone este medio, de verdad, ¿eh? Sí, pero es que realmente es algo sobre el que he reflexionado, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, ¿por qué tengo que hablar de, de, la, o sea, de lo que soy a nivel profesional solamente? Yo no soy esa ya. Yeah. soy mucho más, y esto mucho más es muy importante, entonces hay como que integrar, o sea, como, vale, me tienen que hacer una entrevista, tengo que hablar de mi trayectoria académica, profesional, uh -huh. no, no es eso, no es eso, yeah. creo yo, sí es... Pues muchísimas gracias por compartirnos esas experiencias, ¿eh? de verdad. Yo no hola. te conocía, hola, se nos había hablado muy bien de ti, pero me alegro mucho de que te hayas animado y de haberte invitado también, por supuesto, a, a participar porque me ha parecido súper interesante.